Ah, y aquí en planeta carlejas os vamos a explicar rata Bueno, para todas las chicas que me estáis viendo, ¿qué? ¿Habéis visto a mis alumnos de jefe básica? cualquiera que se ponga un sombrero australiano y que vaya con un chándal de estos puede ser planeta carlejas no aquí planeta carlejas sin mascarilla vacunado mis alumnos ahí estudiando ellos en el fondo con las mascarillas decir hola hola hola más fuerte hola están no, estresados están estresados con los exámenes que vienen ahora bueno, eh, vamos a hacer un corte de la selectividad del año pasado. Me voy a cambiar las gafas, eh, me voy a poner estas pero porque lo requiere el personaje, porque yo podría estar perfectamente haciendo el vídeo sin gafas, ¿no? Pero vamos a ver eh, un corte del año pasado, de junio. Selectividad en la Comunidad Valenciana. Eh, últimamente estoy viendo que los cortes se hacen de otra manera. Y ya no es haz la columna, preguntar fallas o deformaciones y hacer la historia, sino que te ponen tres preguntitas concretas y las tienes que contestar. Bueno, entonces, yo voy a contestar a las tres preguntas que pone este corte geológico de la selectividad del 2020, junio, pero también voy a poner otras cosas que os pueden interesar eh, para otras comunidades o para hacer la oposición, ¿vale?, eh, bien, aquí tenemos un corte eh, Vemos ahí un batonito grande a la derecha Con una aureola de metamorfismo Unas zonas falladas y plegadas por aquí Y otras sedimentaciones paralelas Y, bien, nos decía la, eh, nos decía la pregunta Ya te digo, me pongo estas gafas porque lo no requiere el personaje ¿eh? Eh, Pregunta 15, dice Ordene de más antiguo a más moderno los materiales de 1 a 3. Yo creo que, yo qué sé, en esta pregunta tenían un poco miedo de subir el nivel, ¿eh? pero en fin. Ordene de más antiguo a más moderno los materiales del 1 a 3. Hay que ordenar este, este y este. Pues vamos a ver. No, vemos que el 1 y la aureola de metamorfismo corta al 3. Entonces, si corta al 3... 3 tenía que ser más antiguo 1 eh, vendría luego y 2 es la aureola de metamorfismo que crea esta intrusión magmática ¿Vale? ordenar de más antiguo a más moderno esto se tiene que haber hecho porque si no esto no puede intruir en nada esto es más antiguo después viene el 1 y el calor que desprende 1 hace esta oralidad de metamorfismo sobre 3, que es estos materiales 2. Rocas metamórficas de contacto. Vale. La pregunta eh, 15 también decía ¿qué principio ha utilizado para deducir la edad relativa de estos materiales? Pues he utilizado el principio de intersección o de, de relaciones de corte de escena. ¿Eh? principio de intersección o de relaciones de corte de este vale, pregunta 16 ¿qué estructura geológica es la superficie C? ¿qué estructura geológica es la superficie C? bueno, vamos a ver si esta, yo estoy corrigiendo y, y no me decís que en la superficie C es una falla ya digo, bueno, pues no nos sé, dedicaremos a otras cosas, pero a geología no ¿eh? esta raya es una falla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 ¿Veis que este piquito está más para arriba? O sea, ¿veis que esta parte de aquí ha hecho esto de subir? Esto de subir hacia arriba? Está subiendo hacia arriba. Esto no es normal. Esto es por fuerzas compresivas. Esto es una falla inversa. ¿eh? Aquí no se aprecia mucho porque solo hay un piquito aquí, pero bueno, vemos que sube hacia arriba. ¿eh? Aquí... Lo mismo, este piquito, este niño estrato, sube por arriba del, del tobogán. Es una falla inversa. Esto lo normal es que cayera hacia abajo por gravedad. Esto lo normal es que una vez plegado y fallado, pues hubiese caído hacia abajo hasta hacerse una falla normal, pero no, sube un poquito hacia arriba, es una falla inversa. ¿eh? Venga, a ver si distinguimos las fallas con el tip del tobogán, que es súper fácil, tú. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. Desde que hago cortes de geología, <ríe> mi vida ha cambiado. Lo normal por un tobogán es que un niño baje o que suba para arriba poseído por el diablo. Lo normal es que baje. Bien. Vamos a ver esta falla. Esta falla, esto es el tobogán, esto es el tobogán del niño, ¿eh? que tiene que bajar por aquí. Este, este estrato de aquí, ¿veis que está bajando? ¿O que está subiendo poseído por el diablo? Está subiendo. Entonces es una falla inversa. ¿eh? Falla inversa. Esta no es una pregunta, pero vamos a verla. Otra falla. Mirar este estrato. Este estrato, por gravedad, tendría que haber caído hacia abajo. Sube hacia arriba. O sea, sube el niño estrato por el tobogán. Está poseído. ¿eh? Esto es inversa. ¿eh? Cuando digo un tobogán y un niño, es que aquí estaría el niño ¿eh? bajando ¡eh! por este tobogán. ¿eh? Y no baja, sube para arriba. Este niño está poseído. ¿eh? este niño es el diablo puede ser una falla inversa eso no, no, no, no es por gravedad bien eh, dice luego es más antigua o más moderna que el, que el material 1 es más antigua ¿eh? es más antigua porque la falla está cortada por dos uy que lo acabo de borrar la falla dice, es más antiguo, esta falla es más antigua o más moderna que uno no ves que está esto cortado, aquí nos tenemos que ver en este piquito de aquí, como esto ha cortado la falla el batolito y la aurora de metamorfismo ha cortado la falla tiene que ser posterior a la falla entonces, la falla más, más antigua y esto más moderno. o sea más antigua porque la falla está cortada por dos venga la, oh, la siguiente pregunta, teniendo presente que la edad de algunos materiales, 3, carbonífero, 4, triásico, 5, jurásico, 6, paleogeno y 7, neógeno, responda las siguientes cuestiones. ¿Cuándo ocurrió una trapa compresiva en esta región? ¿Cuándo ocurrió una etapa compresiva en esta región? O sea, ¿cuándo ha habido algo de deformación por aquí? Pues ha habido deformación por aquí en esta parte, ¿no? En esta parte está deformada. ¿En serio que van a empezar a hacer ahora una zanja? A las doce y media de la mañana, no me lo puedo creer. Resulta que hay una parada de autobús y un bater de estos portátiles para que vayan los conductores. Pues se han puesto a limpiarlo ahora con un escándalo, que no sé si me van a dejar seguir. A ver, ¿me deja seguir? Sí, sí. Vale, ¿cuándo ocurrió una etapa compresiva en esta región? Pues esto es lo que está comprimido. ¿Y este material 3, de dónde es? Este material 3 es del carbonífero. En ¿eh? El carbonífero se comprimió. Entonces... Pues entre el carbonífero y el, y el pérmico se produjo eh, ese plegamiento. Acordaros eh, la regla nemotémica para saber las fases de la era primaria. Yo me voy a Cambridge por el vicio a pescar siluros y se me aparece el, de, el demonio con un pez carbonizado y le pido permiso. ¿eh? Cambridge, cámbrico... Ordovícico, vicio, silúrico, siduros, demonio, devónico, carbonizado, carbonífero, permiso pérnico. Vale, pues entonces esta es eh, entre el carbonífero y el pérnico y le correspondería a la orogenia etciniana o varisca. Bien, dice: ¿qué edad o rango de edades tienen las rocas ígneas? Pues las rocas ígneas. Están por debajo del 4 que el 4 es ya eh, la era secundaria pues la edad de, de, de estas rocas intrusivas es la misma entre el carbonífero y el pérmico y dice ¿qué edad puede tener el material 8? ¿qué edad puede tener el material 8? pues bueno si el 7 es un mar, mar, eh, si el 6 son calizas del paleógeno y las siete margas del neógeno, esto es contemporáneo, esto sería del cuaternario. ¿eh? El cuaternario es eh, el holoceno. Bien, esto es lo, lo que nos pregunta eh, el examen de la selectividad, pero ya que estamos, vamos a, a ver cosas que nos preguntan, aunque estaban señaladas yo creo que al final, pues, no les han preguntado porque han dicho, vamos a hacerlo fácil. Pero bueno, estaban señaladas. Mirad, ¿qué es la B? La B es una discordancia erosiva y angular. ¿eh? Porque estos estratos están en diferente ángulo y se ve que ha habido una... ¡Eh! ¿Cómo que una discordancia erosiva y angular? ¡Dios mío! ¿Pero cómo estoy? No señor, esto no es así. ¡Qué burro! No estaba concentrado. Vamos a ver, material eh, granito, plutónico y esquistos metamórficos, entre materiales ígneos o metamórficos y sedimentarios, eso es una, eso es una inconformidad. Inconformidad. Vale. Entre estas areniscas y las calizas, aquí vemos un paleorrelieve, ¿eh? un relieve. están paralelos, entonces eso es una discordancia erosiva, también llamada disconformidad, discordancia erosiva. Y esta de aquí, ¿eh? que los estratos están paralelos, y eso está erosionado, también es una discordancia erosiva. Bien. ...no piden la columna estratigráfica... Eh, ...no la piden... ...pero vamos a ver cómo se hace... ...y vamos a ver cómo se hace a nivel de oposición... ...mirad... ...a nivel de oposición... ...la potencia de los estratos... ...tiene que ser, tiene que ser proporcional... ...a la potencia que tenemos en el corte... ...entonces yo mira ...le he puesto al lado de esta... ...para que veáis... ...pues cómo lo hago... ...si este estrato 3 tiene esta potencia... ...yo lo pongo así de, eh, de potente... ¿vale? ...si el 4 tiene esta... ...pues lo pongo aquí... ...si el 5 es así... ...el 6 es así... ...el 7 un poco más ancho... ...y el 8 así... ...pues estarían los restratos con la potencia... ...pero después estoy viendo que unos están... ...más hacia la derecha... ...y otros más hacia la izquierda... ...¿por qué?... ...porque se suele poner... ...las columnas por granulometría o por dureza del material. Normalmente a nivel académico, a nivel de universidad, de selectividad o de oposición, se pide por dureza del material. ¿Y cuál es la escala de dureza del material? Ahí la tenemos. Cuarcitas, conglomerados, pizarras, calizas, areniscas, margas, yesos, arcillas y sales. ¿Qué rollo de aprenderse ahora esto? Yo para aprendérmelo hago esta, esta historia que cada uno puede hacer su historia pero yo me imagino lo siguiente ¿Cuá? me imagino un pato ¿eh? pero no no, no, no, no no solo un pato ¿eh? no me imagino un pato me imagino un conglomerado de patos ¿eh? a, patos a mogollón patos a mogollón conglomerado de patos ¿eh? patos ...dibujados en la pizarra... ...porque los tengo dibujados en la pizarra... ¿eh? ...dibujados en la pizarra... ¿eh? ...y como son blancos... ...están como con cal... ¿eh? ...patos blancos encalados... ¿eh? ...patos blancos encalados... ...y que tienen... ...los patos estos encalados... ...tienen las patas... ...metidas en la arena... ...en la arena... ...y después... ...viene una profesora que se llama Marra... ...de matemáticas y me dice Carla, ¿qué estás haciendo? viene eh, Marga como diciendo ¿qué estás haciendo? y eh, Marga es yesos ah, es que Marga tenía un brazo callolado tenía un brazo callolado Marga por eso estaba la pobre un brazo cayolado, pero en la otra mano tiene una vasija de arcilla una vasija de arcilla llena de sal. ¿Vale? parecerá muy, muy cutre la historia pero es que yo eh, la recuerdo o sea cuarcita porque es un pato cua, cua, cua, cua, pero están conglomerados conglomerados escritos en la pizarra eh, encalaos Calizas de blanco, pero con las patitas metidas en la arena hasta que aparece Marga con el brazo escayolado de yeso que tiene un bote de arcilla lleno de sal. No sé si será más fácil aprenderse la escala de dureza así o con la historia, pero yo lo hago con la historia y me sale, chico: eh, adenina, tinina, guanina, citosina, accidente de tráfico, guardia civil. Eh, promete le a un televisor, profase-metafase, en la fase-telofase. Fase, promete le andan a un televisor. Yo siempre lo hago con asociaciones de ideas y más o menos... ¿eh? Me voy a Cambridge por el vicio a pescar siluros Se me aparece el devónico con un pez carbonizado y le pido permiso para seguir pescando. Lo hago así, ¿eh? con cintas con calizas, salinas amargas y eso recibe y sale Entonces, según esa dureza... ...veremos que la, los tres que es esquisto... ...más o menos pizarras, están por aquí... ...después vienen conglomerados... ...tío, conglomerado está aquí... ...hay que sacarlo un poco para afuera... ...después vienen cinco areniscas... ...areniscas están aquí... ...un poquito metidos para adentro... ...porque después vienen... ...las calizas que son... ...más duras que las areniscas... ...como las calizas son más duras que las areniscas... ...un poquito para afuera... ...después vienen... Las siete margas, las margas están aquí, son, no son tan duras, un poquito para acá. Y eh, los, los ocho que son gravas y arenas, gravas y arenas prácticamente eh, se erosionan muy fácilmente y las pondríamos por aquí. Esta sería la columna eh, estratigráfica. ¡Carles! Y el 1 y el 2 no, no no se pone el 1 y el 2 en la columna estratigráfica, no se pone aquí abajo ¿por qué? porque no son estratos los estratos sedimentan alimentan eh, horizontalmente y esto es una intrusión no son estratos el eh, 1 y 2 no lo podríamos en el estrato eh, después más o menos también pues mm, pondríamos eh, el, los símbolos de, de cada cosita, aquí no hay ningún símbolo pero los esquistos se suelen Presenta, se ponen así, más o menos ¿eh? muy metamorfoseados y las arenas estas de aquí pues si nos vienen puestas con puntito pues en la columna ponemos los puntitos y otra cosa que se olvida de hacer la gente en la columna es poner eh, las discontinuidades entre materiales eh, metamórficos Ígneos y sedimentarios, una inconformidad cuando hay un paleo relieve pero los estratos de arriba y los de abajo están eh, paralelos, es una discordancia erosiva. Solo si estuviera en ángulo sería angular, pero aquí no hay discordancias angulares. Eh, y después eh, la de arriba, otra discordancia erosiva: discordancia erosiva, discordancia erosiva, inconformidad. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? No. no. ¿No? O sea, no lo han entendido. Es que están los tres con el móvil. Yo dejando que estudiaran. Porque tienen un examen y están. ¿Están estudiando? Están estudiando? Sí, yo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues. Aquí acaba el. Eh, el examen de selectividad. Eh, me voy a poner. Eh, ¿Esto? Del año 2020, del año pasado, y con algunas cosas que hemos añadido. Los tipos de discontinuidades, la columna astrográfica, este tipo de falla que era otra falla inversa, y darle like, suscribiros al canal y a otra cosa mariposa. Aquí Planeta Carlejas, para serviros. ¡Chao! Ah, está bien, está bien, está bien. Esto para chicos y chicas del Sindah House, Capitán Salami, ¡al rescate! Ay,